Tengo que grabar, no grabo. Caí okay, de este lado, marica, para caer acá y correr. Ah, ese es de armas, vea. ¿Cómo es? ¿Será que todavía sigue habiendo gente? Ya es. y todo Airdrop has been delivered. Yo apenas tengo 30. o sea, un, un una arma de 30 balas, que tal no tuviera 60. Okay, yo voy a Que pasa? Nada más vi una sola Ah, ya la cogí sí, sí. marica no me dejo coger Ah, sí, aquí ¡Uy, marica el diaper! ¡Uy! <risa> ¡Uy! No sé dónde está, perro, pero me sacó hasta el. A ver si lo ubico. Súbase, súbase. Ah. ¿Dónde? Márquelo. Árquelo que me volé. ¿Lo ve? Ah, ya lo vive lo acabé, lo acabé, lo acabé, lo acabé, lo acabé, Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. la puta No, pues puta, yo pensé que iba a llegar a legendario, ¿no?